Carmela Yolomac Jack estaba en su casa como cualquier otro día, cuando su esposo llegó de la calle en estado de ebriedad, según indican documentos oficiales. En este momento el hombre intentó obligarla a tener relaciones sexuales, a lo que Carmela se negó. Por eso el sujeto se dirigió a la cocina, tomó un machete y la amenazó, con que si no cumplía sus deseos sexuales, entonces la golpearía. Carmela no le importó, y se negó a su insistente cuestionamiento. Lo que hizo que el hombre se enfureciera, pero lo que nunca imaginó era la reacción de Carmela, quien terminó quitándole el arma blanca y lo decapitó de inmediato fue entonces cuando gritó despavoridamente y los vecinos se alertaron de lo que había ocurrido en su vecindario ubicado en Guatemala. Llegaron autoridades y encontraron a la mujer en un dantesco escenario, ella con el machete lleno de sangre de su esposo en la mano, su pareja tendida en el suelo sin vida. Las autoridades la arrestaron y fue atendida por paramédicos quienes detallaron tenía heridas que habían sido infligidas por su pareja. Posteriormente, en un juicio, la defensa de esta mujer logró comprobar que fue en defensa propia y la liberaron. Sin embargo, fue expulsada de su barrio, del barrio donde vivía por sus propios vecinos, quienes la tildaban de criminal y se tuvo que mover a otro lado. Yo soy Carlos Moreno para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia.